la confianza. Y vamos a estar atentos también cuando nos reporten que ya se arregló, se solucionó esta situación que por supuesto causa preocupación. Pero cambiamos radicalmente de tema yes. porque en al día también les enseñamos a alimentarse sano, a comer bien y es lo que ahora todos queremos, ¿cierto? Estamos con Alexandra Márquez, nutricionista Alexandra, gracias por estar con nosotros. ¿Y quién es la estrella de hoy? A ver, por favor. Gracias por la invitación. Hoy día la estrella es la chía. La ah, chía tiene múltiples beneficios, y entre ellos es saciedad. Las personas que quieren controlar los piqueos, los antojos del día a día, un vaso de agua o yogur con chía nos va a ayudar a calmar esos antojos. Ah, no te puedo creer. O sea que también te causa saciedad, que es importantísimo, por ejemplo, cuando queremos seguir comiendo y comiendo y comiendo y no paramos. Entonces nos recomiendas ahí es un vaso como lo tenemos aquí. Ahí está la chía y acá tienen, miren, el vaso. ¿Y cuánto tienes tú de chía? ¿Una cuchara? Esta tiene una cucharada, uh -huh. pero se recomienda, depende de la persona, de una dos cucharadas. Y ¿Ya? se recomienda dejar reposando la noche anterior uh -huh. o por lo menos cuatro horas para tener un efecto mucho más saciante. ¿Y, y lo bebes con todo? Con todo. O sea, imagínate. porque yo veo y digo, ay, voy a poder pasarlo sí, <risa> con todo. Parece como si fuera una mazamorra y Ajá. por eso causa llenura. Ah, cuatro horas entonces reposando. ¿Y por qué depende por lo de la menos. persona? Porque si son menos de 16 años, Ajá. es solamente una cucharada. Y si somos mayores, Ajá. ya solamente dos hasta tres cucharadas. Pero Ajá. no más es mejor. ¿Ya? Porque hay personas ah. que dicen, ya, esto me va a llenar, voy Ajá. a comer más. Pero si tomamos mucho más de tres cucharadas, va a haber estreñimiento, podría haber diarreas, distensión... Ah. Bueno, es mejor. Mm -hmm. O sea, se puede tomar así o también con un juguito. En este caso, por ejemplo, ¿qué es? Ese jugo de fresa con piña. Eh, ah, mira, Lucha. Y ahí está. Este es una cuchara. Ajá, es una cuchara. Una. Este es como mm -hmm. para un menor, como tú has dicho. Sí. Okay. Pero para nosotros ya tendría que ser un poquito más contundente. ¿no? Dos. Dos. No, porque. Máximo Sin exagerar. tres. Máximo tres. Mm -hmm. Igual considerar ¿no, que la chía hay que tenerla presente que es mejor dejarlo remojarla. Y hay dos presentaciones, uh -huh. entera, como lo vemos acá, uh -huh. pero también seguro la han visto en forma molida. Uh -huh. Sí. La diferencia está que en la parte molida, la chía en su interior tiene omega-3. Uh -huh. uh -huh. Y este omega-3 se encuentra dentro y solamente lo podemos utilizar cuando está pulverizada la chía. Y es chiquitito, ah, ¿no? Mira. ¿Qué, qué, ¿Qué tal potencia que tienen ¿no? nuestros productos? ¿eh? ¿Y por qué tenemos plátanos acá? Cuéntanos, Alexandra. Porque tiene el efecto, como dije, saciante, ayuda a aportar lo que son este, minerales uh -huh. y en todo caso también se complementa con una buena dosis de fruta en el día a día. Uh -huh. Lo adecuado es acompañar la chía con fruta y agua. ¿Por qué? Porque la chía, como verán, se hidrata uh -huh. y eso ocasiona lo mismo dentro del claro si una persona no toma agua se estreña. Pero, pero pero por ejemplo a ver como para que quede más claro una persona nosotros nos levantamos recién ya yeah. ¿Cuál es la, la, la porción, la proporción que tenemos que tomar aproximadamente? Ya? Dos cucharadas, un uh -huh. día, puede ser con agua, puede ser en jugo okay. o puede ser en yogur. O en yogur también. También. ¿Y yogur, aparte claro. lo complementamos con una frutita? Claro, con o, una o fruta. No, o sea, si es fuera con agua y yogur, con una fruta queda perfecto. Okay. Pero si fuera ya en jugo, ya sería suficiente. suficiente. Alexandra, para cerrar, cuéntanos los beneficios de consumir chía. que aporta a nuestro organismo? Hace que, por ejemplo, bajemos el colesterol el triglicérido, la glucosa, hace que todas las personas estemos mucho mejores y como dije, aporta omega también, omega 3, que hace uh -huh. que el cuerpo, el corazón, trabaje mucho mejor. Uh -huh. eh, Perfecto, Alexandra, muchísimas gracias, como siempre, por traernos salud aquí y uh -huh. buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra. Y vamos a seguir